Buenos días, historiadores, profesores de historia, presentes, futuros. Hemos hablado de historia de debate en otros episodios, en varios episodios de esta, de esta serie de vídeos sobre, sobre historiografía. Hoy, hoy vamos a concretar más, es decir, ¿qué es historia de debate? Un fenómeno eh, historiográfico que nace a finales del siglo XX, pero que se está desarrollando principalmente en el siglo XXI. De ahí su complejidad. Es un fenómeno complejo, como todo lo que tiene que ver con la historia y con el mundo que vivimos hoy, hoy, hoy en día. ¿no? Entonces, esto dificulta su propia complejidad, la complejidad de la historia de debate, dificulta la comprensión de, de, de lo que somos para los colegas que todavía no han actualizado... Su, su modo de entender la, la historiografía ¿no? que todavía no, no, no, no siempre se explica en las clases de tendencias historiográficas actuales ¿no? como prueba de esto que digo que hay muchos colegas que todavía tienen una mentalidad historiográfica antigua y, y se creen que seguimos viviendo en el siglo XX Bien, el gran salto de historia de debate es pasar de los congresos presenciales a, a, a Internet, al mundo, al mundo digital. Hemos empezado haciendo congresos, congresos muy especiales, todo hay que decirlo, por dos motivos. Primero, por la temática, que es metodología, historiografía, teoría de la, de la historia, relación del historiador con la sociedad. Y segundo, porque intentamos siempre que sea un congreso académicamente distinto, es decir, más horizontal, más democrático. De hecho, toda propuesta de comunicación que se nos presenta pasa a ser una ponencia. Por lo tanto, solo tenemos ponencias ahora en nuestros congresos, lo cual es una nota distintiva respecto a lo que, a lo que es Bit habitual en los congresos eh, académicos y en eso, como tantas cosas, hemos sido, somos eh, pio, pioneros. ¿no? En Internet somos como la Santísima Trinidad, tres en uno, tres cosas al mismo tiempo. ¿no? Una cosa es historia de debate como foro, otra cosa es historia de debate como tendencia historiográfica y otra, por último, historia de debate como red académica internacional su evolución historia debate pasa consecuentemente por tres momentos importantes. Primero, la realización de nuestro primer congreso internacional que se llamó así, la historia debate, de ahí viene el nombre de nuestra tendencia, celebrado en Santiago de Compostela en el año 1993 decía. ¿no? En 1999 eh, damos el salto a internet y en, mil, en el, y en el año 2010 eh, aterrizamos en las nuevas redes sociales hasta hoy en día. En estas últimas redes digitales hemos logrado un alcance nunca visto. Eh, pienso para una tendencia historiográfica que normalmente pues, nuestras referencias claro, se sitúan en el siglo XX, hubiera sido imposible. En la medida que ahora ya en el siglo XXI es posible, nadie ha aprovechado esa oportunidad tanto y, y, tan, y con tanta precocidad como historia de debate desde Santiago de Compostela, eh, Galicia, España, Europa. La primera red eh, en, la, en la que nos hemos instalado es YouTube, esta, esta misma, ¿no? donde hemos alcanzado en, en esta última década, pues eso, 696, las cifras de 100, 600... 596 vídeos subidos, 6.290 suscriptores y lo más importante, 446.759 visualizaciones. Eso tiene un valor mayor si consideramos que en realidad los que nos movemos en historia de debate, de un lado y del otro de la, de la, de la cámara, ¿no? de un lado y del otro las pantallas digitales, somos una minoría ilustrada, pero minoría, de los, que, de los historiadores, como sabemos, somos una profesión muy empirista, preocupados por la, por la, por la reflexión. Da mucho, nos da mucho gusto decirlo que, que es así, porque esta franja de historiadores interesados por la historiografía, no solo de leer historiografía, sino de escribir historiografía, pues constituye la parte más dinámica de nuestra profesión en un momento que como todo lo que tiene que ver con lo académico y con lo no académico, todo está en un proceso de, de cambio eh, radical como es toda la transición del siglo XX al siglo XXI, ¿verdad? Bien, hemos realizado cuatro macro congresos, eh, siempre... Eh, eh, financiados por la Junta de Galicia que es nuestro, el gobierno de nuestra comunidad autónoma con motivo de los años jubilares es decir, de lo que aquí llamamos los años eh, eh, sac sacobeos. siempre hemos sido internacionales de verdad, es decir, hemos hecho congresos internacionales de verdad, con traducción simultánea entre español, francés, inglés, mínimo, y aceptando en otros idiomas naturalmente eh, las, las, las, las ponencias. ¿no? En el año 93 hicimos el primer congreso, en el 99 el segundo congreso, en el 2004 el tercer congreso y en el 2010 el cuarto y último congreso hasta hoy en día. A partir de ahí vino la crisis primero, la pandemia después. La crisis dificultó hasta el día de hoy, no hemos renunciado a ello, eh, la publicación de las actas del, del, cuatro, del cuarto congreso y la pandemia que vino después, que todavía estamos eh, sufriendo, pues eh, eh, impide que podamos realizar en el año mm, que viene eh, el quinto congreso tenemos la ilusión, esperemos poder realizar el quinto congreso en la primavera del año 2022, ya os avisaremos. Las doce, los 12 volúmenes publicados ya de las actas del congreso de historia de debate son una enciclopedia historiográfica indispensable para entender eh, la disciplina de la historia en, entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Sobre eso hay mucho consenso. Nadie, tenemos el gusto de, de, de presumir de que nadie hizo más por la reflexión historiográfica que historia que historia debate en este en estos tiempos de, de, de cambios han participado cientos de de ponentes eh, identidades eh, en, en la realización de nuestros, de nuestros grandes eh, congresos y han eh, participado pues eso como como inscritos o como lectores o, etcétera eh, miles de, de colegas de, de todos los continentes de todo de todo el mundo bueno decíamos que historia debates foro tendencia y, y red ¿no? el foro lo sabéis los, los, los, los que nos seguís desde hace tiempo eh, es, Constituye en dos listas de correo electrónico, historia de debate e historia inmediata. Que hoy en día, pasados los años y una vez que hemos pasado a las redes sociales, se han transformado las listas que siguen funcionando en newsletter, ¿no? donde os informamos de todo lo que hacemos, etc. Y sobre todo. Eh, eh, el foro ha, ha estado funcionando además de las listas en, en, la, en, en la web ¿no? tenemos una página web h-debate.com eh, que en estos en, en estos pues, eso, eh, años han alcanzado las cifras siguientes eh, historia, la web de Historia de Debate 9.655.876 y la web personal mía, que está vinculada a la historia-debate, formada principalmente con artículos y publicaciones sobre historiografía e historia, ¿no? la, red MIA, la web mía ha alcanzado la cifra de 1.264.704. Como veis, eh, grandes cifras para, para un fenómeno académico que, que, que, que, que confirman esto de que hablamos de que historia de debate es un fenómeno académico de nuevo. Tipo. Historia de debate es, sobre todo, una tendencia historiográfica actual que nace de los congresos, de los debates en red, etcétera, y sobre todo eh, se, se concreta a, a partir de la elaboración y difusión del manifiesto historiográfico nuestro del año 2001. No insisto más porque en el próximo episodio hablaremos más eh, de, de nuevo paradigma de historiográfico que, prote, que proponemos y practicamos ¿no? por último redes, Ten, actuamos en las redes con tres, con tres tipos de, de cuentas o perfiles historia de debate, historia inmediata Carlos Barros, CB con toda la modestia pero bueno, ahí estamos, no podemos ocultarnos porque estamos a cara descubierta tratando de cambiar la historia que se escribe desde hace dos décadas al menos antes lo hacíamos desde la historia inmediata. En fin, estamos en casi todas las redes que cuentan hoy en día, en YouTube, en eBooks, en Facebook, en, en Twitter, en, en Academia Edu, en LinkedIn eh, y últimamente en Instagram, incluso en TikTok. Tenemos claro que hoy el verdadero debate y difusión de los productos académicos y de la historia académica en este caso está en Internet y concretamente está hoy en las redes sociales. Si, si no estás ahí es que no estás. Y eso no es un problema de moda, es que es un problema de realidad porque se trata de aceptar o no que la revolución de las comunicaciones que, que estamos eh, viviendo en el nuevo siglo y aceptar o no si queremos formar parte o no de la realidad o simplemente eh, confinarnos, pero no solo por razón de, de, de la pandemia, sino confinarnos permanentemente y por el propio gusto en nuestros despacios, cosa naturalmente que nosotros rechazamos y que rechazamos para, no solo por razones personales sino también por razones colectivas, es decir, la disciplina de la historia, como todas las ciencias sociales si no existe fuera de los dos pachos, no existe bueno, en el año 1999 eh, iniciamos una encuesta internacional que terminó en el año 2001 sobre el estado de la historia muy importante y a partir de ese momento y antes incluso de que empezáramos a coger fuerza en el mundo digital, Historia de Bates se ha transformado en un observatorio sobre el estado de la historia y la historiografía en el mundo, no solo por los, desde los congresos sino también desde las redes digitales. Por eso que todo lo que, lo que hemos hecho, tanto en los congresos como en Internet, constituye y constituirá todavía más, conforme pasa el tiempo, una fuente indispensable para entender cómo la historia y la historiografía del siglo XX y del siglo XXI. Llevamos 27 años de experiencia con, con historia de debate, como foro, como tendencia, como, como red. El apoyo oficial que hemos tenido ha sido escaso, y sobre todo al principio proyectos un par de proyectos de investigación para, para realizar nuestra encuesta y alguna actividad más el resto hasta el día de hoy es decir el 95% o 99% ha sido trabajo voluntario de cientos y, eh, y de miles es decir trabajo desinteresado que que vale para el currículum relativamente, pero por, para lo que vale seguro, es para cambiar eh, y adaptar nuestra disciplina a los cambios que, que estamos eh, viviendo. De lo cual, naturalmente, estamos muy orgullosos y muy agradecidos a todos los que eh, habéis estado apoyándonos tantos años y nos seguís apoyando muchos de vosotros. La participación en historia debate de universidades de países, ha sido enorme, digamos lo sabemos, está, está en la página web, está, tenéis multitud de datos, instituciones colaboradores países en los que estamos presentes, como, como, como foro pero también como, como manifiesto de historia de debate, etcétera, las cifras están ahí y son grandes, hemos tenido muchas mucha participación y también mucha complicidad. Yo, me imagino metafóricamente historia de debate como un tren que avanza y visto desde la locomotora efectivamente algunos se bajan porque estar siempre en revolución historiográfica permanente cansa, también a mí trato, me sirve para renovar energías el contacto con con, con, con el resto de, de, de la profesión de esa minoría ilustrada que nos sigue y nos, y nos, y nos apoya. Por lo tanto, deciros que ha habido algunas bajadas, pero sobre todo muchas subidas. Cada vez tenemos más pasajeros en, en el tren de, de historia-debate y, y son más jóvenes, gracias sobre todo al aterrizaje en las redes sociales. Gracias a todos, seguimos con vuestro apoyo, gracias a vosotros. Si queréis, y si todavía no estáis conectados o si solamente estáis conectados a través de de los vídeos y de YouTube y queréis hacerlo un poco en general, no solo para, para, nuestra, para seguir nuestra actividad audiovisual, mi consejo es, bueno, suscribiros a Historia de Debate. Es verdad que podéis hacerlo en las diferentes redes, pero sobre todo yo aconsejo... Eh, suscribirse a través de la página web, porque la página web eh, es eh, donde se resumen todas las actividades, tan, tanto de ámbito más tradicional como de ámbito eh, más actualizado, desde el punto de vista tecnológico, realizamos desde, de, desde hace dos, dos décadas. Por tanto, animaros, os esperamos, no solamente como como es, espectadores de nuestros vídeos, sino también como participantes de nuestro debate en, en los restantes eh, formatos, podcasts, mmm, eh, textos, etc. ¿no? Y nada más, eh, si queréis saber más, eh, os proponemos tres textos míos y tres vídeos. ¿no? Los tres textos son eh, ¿Qué es historia de debate?, que es un texto muy breve que está en la página web y que, ha, eh, que nos ha servido para originar un... Un debate que sigue abierto, qué es historia-debate, otro historia-debate, de tendencia historiográfica latina y global, y otro historia-debate, de un paradigma global para la escritura de la historia. Estos dos últimos lo tenéis en mi página web en academia.edu y dos vídeos de balance sobre qué es historia de debate. Bueno, ya nos ya nos propongo las presentaciones que hemos celebrado muchísimas en estos últimos 20 años en diferentes países de lo que es historia historia de debate y que hay sobre la que sobre estas presentaciones también hay muchos muchos muchos audios y muchos vídeos, pero si queréis algo sintetizado en el 2015, en la Universidad de Costa Rica, tenéis un vídeo que, mío que dice de la nueva historia, nuevo paradigma, historia-debate. De y en el año 16, en la ENA, en, en Ciudad de México, eh, expuse también m, vía, vía vídeo m, eh, lo siguiente, historia-debate de en su tercera década. Eso para profundizar más en lo que venimos diciendo aquí. Si queréis entender la historiografía del siglo XXI tenéis que saber más lo que es historia, historia a, a debate, ya le gustaría a los anglosajones o a los franceses o digamos otros, tener una cosa hace de tanta proyección y, y con tanto grado de actualización para una disciplina tan antigua eh, como la nuestra la disciplina de la historia nada más, la próxima semana no habrá vídeo la, lo dejaremos para la siguiente, que sería la primera semana de, de, del mes de diciembre, porque la, la semana que viene tengo un vídeo sobre eh, una, una videoconferencia con, con el, la Universidad del Alto en, en, en Bolivia sobre para el primer congreso eh, latinoamericano eh, de historia. La conferencia versará sobre historia, identidad y globalización, que también, naturalmente, difundiremos por esta vía. Nada más, entonces para la primera, nos citamos en la primera semana de diciembre donde hablaremos de nuestras proposiciones eh, para, para eh, un nuevo paradigma historiográfico en, entendiendo sobre todo paradigma como consenso, es decir, para un nuevo con, con consenso historiográfico adaptado al siglo XXI. Nada más y que la historia os acompañe.